y subió con ellos, aparte, a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti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 Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la versión, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Dios.